Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Noticeñales, El noticiero que contribuye a la toma de conciencia por los derechos de las personas sordas. Los invitamos a que compartan esta transmisión con sus familiares y amigos. Paula me acompaña en el estudio y es la que estará monitoreando las redes. Ustedes pueden mandarnos sus comentarios y opiniones al respecto. Paula los estará leyendo en la transmisión. Cuéntanos cómo pueden. Así es, interactuar hola con Camilo. Hola a todas las personas que nos ven en esta noche. Bienvenidos a nuestro espacio de noti señales. Cuéntenos en Facebook desde dónde nos ven. También pueden vernos a través de nuestra señal de Fenascol Digital en digital.fenascol.org.co. Allí podrán ingresar y ver asimismo las emisiones posteriores a esta. Y en la parte superior derecha encontrarán una señal en rojo que dice en vivo. Allí también podrán seguirnos, podrán ver esta transmisión. De igual manera, esperamos sus opiniones, sus comentarios en el Facebook Live, los cuales estaremos comentando más tarde. Vamos a ver cuántas personas están conectadas con nosotros en este momento, tenemos 97 personas, esperamos que puedan ser más y que sea algo muy positivo esta emisión de Noticias Señales. Hola.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 Acerca de este tema. Muy bien, entonces ahora le doy paso a Camilo para el siguiente segmento. Gracias, gente. Ahora vamos a ver los diferentes emprendedores que nos han enviado sus videos para conocer sus productos. Miremos.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 Wow. Aquí ya vemos todos los emprendimientos de las personas sordas, ¿no? Fotografía, video, todos los diferentes emprendimientos. Así que ya saben, si los necesitan, pueden contactarlos. O si ustedes venden ropa, moda, cualquier otro tipo de servicio o producto, nos lo pueden dejar a través de este correo, Noticenales arroba fenascol.org.co nos envían su video y a su vez saldrán en nuestra pantalla en nuestra señal de la misma manera si quieren conocer los otros emprendimientos que ya salieron en las emisiones pasadas podrán ingresar a digital.fenascol.org.co y al entrar allí en la parte de abajo encontrarán los diferentes videos que nos han enviado nuestros previos emprendedores ahora, Camilo creo que ha llegado ese momento de saber cuántos más están conectados en este momento, ya ha subido el número, ¿no? 201, sí, 201. personas conectadas en este momento con nosotros, no se desconecten, no nos abandonen porque viene un tema muy interesante y muy importante que sé que todos han estado esperando Sí. El pasado miércoles 6 de abril, en cuanto a la licencia de conducción, ustedes ya saben que hemos estado haciendo diferentes eh, movimientos e incidencias al respecto. El miércoles hubo una mesa de trabajo donde participó el ministro de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y desde FENASCOL un comité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 Sí, como nos dice Daniel, y nos estuvo explicando, eh, ahora tenemos en vivo a Sandra, que nos va a dar un poco más de contexto sobre el proceso de la licencia de conducción. Adelante, Sandra. Hola, muy buenas noches para todos, para toda la comunidad sorda de Colombia. Agradecemos la invitación desde FENASCOL a NotiSeñales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 Perfecto. Muchísimas gracias. Esa es la aclaración que queríamos para que las personas sordas estén más tranquilas. Bueno, nosotros sabemos que la fortaleza de las asociaciones está en el movimiento asociativo. Eh, algunos han enviado sus videos... Las personas sordas están trabajando en pro de los derechos y muchos líderes sordos tienen proyectos y planes este año. Quisiéramos conocerlos. A nivel nacional, diferentes asociaciones han enviado sus videos. Entre ellos, la Asociación de Popayán, Azopesor, también eh, la de Azorcal de Caldas y la de Caquetá. Miremos.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 Y esa es la información que tenemos. Hasta pronto.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 Bueno, hemos llegado al final de NotiSeñales. Pero antes, Henry, ¿quiere darnos su información? Así es, Camilo, gracias. Pues viendo los tres videos de las asociaciones que nos enviaron, pues hemos podido ver todas sus actividades y el trabajo que están desarrollando. Yo quiero resaltar el de ASOPESORP, ese trabajo de incidencia que vienen haciendo con el Comité Departamental de Discapacidad y también con el Comité Municipal de Discapacidad, porque es algo que tiene que hacerse en todas las regiones, imitar ese ejemplo y trabajar con estos comités. Ojalá que otras asociaciones nos envíen sus videos y sigan trabajando de esta manera. Muchas gracias eh, por enviarnos la información, por conectarse con nosotros hoy. Recuerden que dentro de ocho días no tendremos noticeñales, estaremos en Semana Santa. Así que volvemos dentro de 15 días. Les deseamos un feliz fin de semana. Gracias Camilo, gracias Paula por acompañarnos. Gracias a ti Henry. Y gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros hoy. Hoy tuvimos 210 personas conectadas en esta emisión de Noticenales. Por favor, recuérdenle a todos sus conocidos que a través de este espacio podrán conocer más información sobre la comunidad Hasta sorda. Pronto. Hasta luego.